Familia de Jabalís, os traemos una pedazo de entrevista con Enric Mas. ¿Quién es Enric Mas? Ya lo sabréis, pero algunos le definen como el futuro ganador del Tour de Francia. Otros como el futuro del ciclismo español. Otros como el futuro sucesor de Alberto Contador. Esto lo dijo el propio Alberto. Otros, el líder que le hacía falta por fin al Movistar. ¿En qué me quedo yo? De todo esto hablaremos con él. Yo apuesto por el futuro ganador del Tour de Francia. Por cierto, estamos estos días intentando gestionar una entrevista con Alejandro Valverde, el bala. Likeen al quien si queréis ver al bala y dejad en comentarios a qué ciclista, corredor, deportista os gustaría ver en estas entrevistas. De momento, la bestia parda. Se me cae la barba y dentro entrevista con Enric Más. Que guapo, ¡Qué guapo, culiáis! Ay. ¡Ay! ¡Hombre! ¡Señor Big ¿Cómo estás? La cámara para aquí. Ah, bueno, espérate, antes a reír. Tú, muchas gracias. Estoy muy contento em por mucha ilusión. Y sé que a la esto es un rollo y es un pal. Pero, hostia, a mí me em famoso em fa feliz. Ya, sí, sí, sí. No, pero sí que, ¿qué te aquí a casa no tenéis reacción. <laughs> Venga, va, Somi, eh. Venga. Tres. Dos, un. ¡Oye! Enrique, Más! ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal todo? Muy bien. ¿Y vosotros? Bueno, pues encerrado en casa, pasando las más putas que Caín. ¿Tú cómo lo llevas? Pues creo que igual que tú, ¿no? Rodillo, entrenar y, y poco más. Poco Hostia. más. A ver, mira, hoy vamos a hacer una entrevista muy optimista. Vamos a tratar de reírnos. ¿eh? Vamos a tratar de pasarlo bien. Pero claro, la primera en la frente, porque. ¿Se van a celebrar carreras como, y en concreto en este caso, el Tour de Francia? Pues no tenemos ni idea, ¿no? Eh, el equipo yo creo que tiene algo más de información que nosotros, pero por ahora nosotros no sabemos nada. Ojalá sea así, porque sabemos que el Tour es la carrera más importante de todas, pero ya te digo, no tenemos ni idea. Claro, eh, Tour de Francia... Juegos Olímpicos, eran los dos grandes objetivos para ti este año. Eh, cuando de repente uno está en el aire y el otro ya ha pasado a un año vista, eh, en un momento tan importante de cambio de equipo, de liderazgo, etc., emocionalmente, ¿cómo te ha afectado? Pues es duro, ¿no? Es duro, bueno, pasar este mal trago, pero yo creo que... Yo creo que alguna carrera se va a hacer este año. Es verdad, como, como, como tú dices, eh, el Tour y las Olimpiadas eran objetivo este año, pero bueno, con todo lo que ha pasado, es duro, pero se tiene que pasar de la mejor manera posible. Oye, um, vas a permitirme, esto ya es a nivel chafardeo, curiosidad que tengo yo, que tengo muchas ganas de saberlo. Estos días, nada, hace ayer, anteayer, he estado viendo eh, el día menos pensado. ¿Has visto, ah, sí. ¿has visto el, esta serie de documentales del equipo Movistar? Es bonito, es bonito. A mí me gustó mucho ese documental. A ver, es verdad que Netflix también ha, ha, ha mostrado que ha querido, pero yo creo que es un, un poco un resumen de una temporada donde, bueno, dos líderes que no... No es que se llevasen muy bien o no, porque no tengo ni idea, no, no, yo no estaba ahí. Pero sí que no, en carrera no se entendía mucho, ¿no? Pero después, prim, bueno, dos o tres primeros episodios que son el giro, eso para mí es una pasada. Eh, es un... bueno, tú ves la convivencia que hay ahí y, y dices, ¿esta es la convivencia que quiero yo pasar en este equipo? Pues los tres años que tengo firmado, mínimo. Después ya veremos qué pasa, pero... Quiero que sea así, todo, todas las carreras que vaya, que quiero que sean así. Es un documental, una serie documental con varios episodios muy bonita, en la que las que no lo hayáis visto, os lo recomiendo mucho a todos en Netflix, donde hay unas primeras partes donde se ve... La parte más bonita del ciclismo, del equipo, del compañerismo en el Giro de Italia y ves eh, Mikel Landa, Carapaz, pues cuando eh, Mikel no, no está tan bien como le gustaría, de repente Carapaz se pone líder y Mikel y todo el equipo, evidentemente, aprietan para eh, intentar ayudar al máximo a, a Richard Carapaz. Y luego se ve también la parte, um, no quiero decir más fea, ¿no? pero más jodida de, de un equipo donde cuando hay dos líderes o incluso tres, eh, según se mire, pero bueno, la parte, la parte de, de, de Nairo y de Mikkel, cuando hay falta de entendimiento, pues toda la polémica que, que esto genera. La pregunta que te quiero hacer es, ¿ya sabes dónde te has metido o no? <risa> Porque seguro que en algún momento del docu habrás pensado, ¡ay madre, ay madre, ay madre". <risa> No, sí que es verdad que durante el tour y durante la vuelta no sé, leía muchos comentarios cuando estás en masaje o después de masaje antes de ir a dormir sí que te metes en, en las redes sociales y lees un poco de comentarios y yo esa época pues me, me gustaba, como sabía que iba a Movistar pues me gustaba ver los comentarios que describía la gente de Movistar y la verdad es que algunos son duros ¿no? pero bueno, yo creo que esto se puede cambiar y creo que que se va a cambiar. ¿Tuviste alguna duda de decir, ay madre, hostia, espérate, no sé si estoy yendo al sitio indicado o, o a ver si esto va a ser un, un, un gallinero con, con muchos gallos? Nunca tuve dudas de venir de para, para bueno, de ir a Movistar. Sabía que, que Nairo se iba, también, bueno, no sabía seguro, pero casi seguro que Miquel se iba. y, y yo sabía que, bueno, no, no te quiero decir que ellos dos tengan mal, mal rollo ni nada, pero sabía que ese tipo de confrontamientos que estaban en las redes eh, el, el año que, que bueno, 2020 que yo entré pues no, no dos iba a haber, ¿no? Una cosa es que ahora dos compañeros o yo con otro o lo que sea, pues empecemos un poco a no entendernos pero por ahora lo que, lo que llevamos de año no no ha pasado nada. Yo creo que esto, a ver, seguramente en cada país pasa, pasa lo mismo, pero cuando hay un deporte como es el ciclismo, eh, un país como es España, eh, un público como es el español, en un equipo español como es el Movistar que tiene que ser pues, pues el equipo y se va a la vuelta o se va al tour o se va al giro. La rajada es como el deporte nacional y entonces hay como toda esa parte de exposición máxima. ¿Tú cómo llevas eh, el tema de la presión? Porque eh, sí o sí, si vas ahí a ser uno más, pues siempre se puede pasar un poco más desapercibido, pero coño, Enric más va ahí a ser eh, el líder del equipo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo crees que vas a llevar toda esa presión? Yo creo que bien, ¿no? A mí me encanta la presión y... Y la verdad es que la presión que, que cuenta para mí es la presión que me mete el manager del equipo, la presión que me mete el entrenador, mi manager y la mía. Bueno, pues están directores de equipo y todo, pero hay mil, muchísima gente que, que te intenta meter presión y que no... A mí me entra por, un, por una oreja y me, me sale por la otra, ¿no? Pero no sé... Es, es un tipo de presión que a mí me gusta, ¿no? Eh, poder liderar un equipo como es el Movistar, que este año es, lleva ya 40 años ahí en el, en el top de deporte del ciclismo, pues yo creo que es un auténtico, un auténtico lujo, ¿no? Estos días hemos estado eh, haciendo una entrevista con Alberto Contador también, y justamente Contador en su momento. Eh, te nombró como un posible claro sucesor, eh, esto quiere decir que, que en cierto modo, tanto por el tipo de ciclista que eres como aquí, ¿no? que es como, bueno, ya hace falta un sucesor para este o para el otro, o para el otro, eso te mete como una presión añadida como el futuro del ciclismo español. No, es, es lo mismo que en el que el del equipo, ¿no? Eh, bueno, estoy diciendo liderar, pero el líder es Valverde, primero todo. Eso, eso tenemos, lo tenemos que tener claro. Pero sí que tanto Mar como yo pues nos han dado esa oportunidad y, y hay que aprovecharla, ¿no? Y después, respecto a eso, con, con lo que dijo Alberto ya, ya hace unos cuantos años, y, y bueno, eh, sí que es verdad que he podido conseguir algunos buenos resultados, pero yo creo que aún me falta, ¿no? Aún me falta pues, eh, rendir un poquito más, donde. donde se me pida. Intentaré demostrar un poco todo lo que he entrenado estos años para. Bueno, para demostrarlo. Um, grandes campeones. Yo qué sé, eh, Lorenzo, el mismo contador. Eh, gente muy competitiva, tipo Mourinho. se o sea, seguro que sacaría muchos, muchos ejemplos del tema de el líder como alguien ahí. con mucha fuerza o incluso en algunos casos te saca algún caso pues, con, pues como más tibante o ¿no? tal. En cambio, tú tienes una cara de ser un buenazo, un tío muy tranquilo, un tío muy calmado. ¿Tú crees que eso eh, te puede jugar a favor o te puede jugar en contra en la que en algún momento no pegues un puñetazo encima de la mesa? Yo creo que a favor y en contra. Hay momentos que tengo un pronto muy malo que sí que a veces tengo que decir Enrique porque... Redaja porque te van a dar de hostias algunas veces en carrera. Pero bueno, y hay, hay veces que, que dices va, ahí podría haber ido y no he ido por falta de. no de actitud, sino de pensar demasiado. Oye, te has ido de un equipo del Quick Step, donde estabas con Philippe Gilbert, campeón del mundo. 37 tacos, es decir, un tío con toda la experiencia vivida, eh, y te vas a un equipo con el bala, 39 si no me equivoco, y también campeón del mundo y con, con toda la experiencia vivida. Eh, para alguien tan joven como tú todavía, eh, ¿cuál es la importancia de tener al lado a un capo eh, como el bala o como Gilbert? Eh, y, ¿Y cuánto puedes aprender de eso? Para mí es muy importante. Yo con Gilbert tengo muy buena relación y cada vez que he compartido habitación o, o carreras o lo que sea con él, cada vez, cada vez, cada vez he, he aprendido algo. Sea de ciclismo o sea de, de otras cosas, ¿no? Y con el Bada me pasa igual. Cada vez que, que habla intento ponerla, Bueno, una conversación conmigo, poner la oreja bien... Bien atento, porque son cosas interesantes que son 20 años o no sé cuántos años llevan en el ciclismo profesional y son tantos años de experiencia que cuando te dicen una cosa es porque, porque va a pasar. Si tienes que elegir, Tour de Francia, Juegos Olímpicos, campeón del mundo. Los tres. sí, claro, hombre. Yo también elijo los tres, lo que pasa es que está complicada la cosa. Yo elijo el Tour. Yo elijo el Tour. ¿Y crees que ganar un Tour de Francia, um, incluso teniendo el equipo perfecto, uh, las patas perfectas, la bici perfecta, la táctica perfecta, la temporada perfecta, es algo realmente muy, muy, muy jodido? Muy jodido. ¿Son 21 días? Bueno, 23 contando los días de... <risa> De descanso. de descanso, que también son muy importantes esos días y, y cada momento de carrera te puede pasar lo que sea, un pinchazo una caída eh, coges bajando un puerto coges algo de frío y el, el día siguiente o a los dos días tienes fiebre lo que sea te puede pasar y en cambio en un, en un mundial o en, una, en, un, en unas olimpiadas y más o también te pueden pasar cosas la semana antes ¿no? o el día antes, pero si intentas llegar de la mejor manera posible, normalmente ese día vas, vas bien, ¿no? Después eh, son burradas de kilómetros y, y sí que es verdad que hay gente que sobrevivir, gente que no. Pero para mí el Tour, a partir de ahora, ya son todas las carreras que vaya, será a intentar ganar. Bueno, a ganar. ¿Cómo estás entrenando estos días? Porque claro, yo qué sé, eh... La gente que estamos acostumbrados a hacer pues una horita o una horita y media al día, pues te lo puedes llegar a combinar fácil. Pero, hostia, vosotros, que cuando tenéis que hacer una etapa en el tour son seis horacas, eh, ¿qué? ¿El rodillo ya saca humo o cómo va eso? Pues sí, estamos, o yo estoy un poco harto de rodillo ¿eh? ya, ¿no? <risa> eh, por suerte tenemos un grupito ahí que hacemos. Eh, bueno gimnasio, core, lo, lo que se le quiera decir. Y cada dos días hacemos una horita, horita y media de, de ejercicios y, y esto se lleva más a menos, ¿no? Pero rodillo sí que a veces tengo tres, tres horas y media y ¡pum! la última hora es, es la dura. Pero bueno, eh, como he dicho, tenemos que pasar. Todo será una experiencia para un futuro. Creo que poca gente había entrenado tantas horas en el rodillo y... y, y y ahora sabremos un poco, un poco más de rodillo, ¿no? En un deporte como el ciclismo, eh, donde uf, los entrenos, el comer, el cuidarse, la constancia, son tan y tan importantes, el peso, eh, en un mes o en dos meses, ¿puedes llegar a perder, eh, si no lo haces bien estos días, toda la forma, toda la planificación, todo lo que tenías planteado para la temporada, si no te cuidas bien, muy rápidamente? Yo creo que sí, ¿no? Eh, el rodillo sí que es verdad que nos, bueno, nos lleva a no perder todo lo que hemos hecho a principio de año, ¿no? O todo el invierno. Pero sí que es verdad que en el rodillo creo que no se gana nada. Se puede perder todo, eh, un sobreentrenamiento de rodillo sabemos que deshidrata muchísimo y, y la fuerza que implicas en, encima de rodillo a lo mejor haces tres horas y, y no dejar de pedalear ni, ni un segundo, ¿no? Y en la carretera sí que... Algunas veces haces tres horas y alguna bajada te toca. Oye, si te digo un nombre, Eusebio Unzué, eh, ¿qué tienes que decirme de él? ¿Qué representa para ti? ¿Cuál es la importancia de que estés en Movistar? No, para mí es una de las decisiones más importantes que... Bueno, eh, la decisión la tomé... Eh, mirando muchísimas cosas, pero una de, de, las, de estas cosas fue Eusebio, ¿no? Eh, durante esos tres años que yo he estado en, en Quick Step, eh, Eusebio durante la temporada me, me mandaba alguna, algún mensaje, algún siempre, y no sé es, no sé cómo serán en otros equipos, en, en Quick Step no es así, pero yo o, yo creo que todos los corredores que no Eusebio puedes hablar, ¿no? Eh, Pueden mantener todo tipo de conversaciones y, y para mí eso fue un, un paso gigante para firmar con el equipo. No sé si cualquier equipo puede llamar al manager cuando quiera y hablar de lo que sea con él, pero aquí a mí me, me está pasando y, y para mí estoy encantado. Eso es, no sé, no sé cómo explicarlo justamente en, en el documental en el día menos pensados se, se, se ve más de un momento donde el bala, en especial el bala yo creo que por, por edad y por galones etcétera, pero también Miquel eh, en algún momento, pues ahí en el bus de repente le dicen, hostia, no, yo no lo veo así o eh, creo que, que no, que hay que apretar de principio o el otro, y luego cada uno da su punto de vista y lo hablan um, ¿Cuánto de importante es cuando estás en una carrera como el Tour, o en una etapa decisiva, o en un día de escapada, ahí, uh, hacer caso a lo que te han dicho, o en ese momento dado decir, me cago en mi vida, aquí me lo estoy jugando yo, y el que tiene que dar, el, en ese momento dado, el clic de arranco, o tiro, o tal, o la corazonada, tiene que ser uno mismo. Yo creo que en situaciones, el 90% de situaciones más va vale hacer caso de lo que te dicen ¿no? porque imagínate tú a 100 o 200 pulsaciones lo que piensas es, es siempre para mal ¿no? bueno es, son decisiones pues que no, no pienses en sangre fría y, y a lo largo te van a perjudicar seguro y, pero después hay, hay situaciones como puede ser cuando ellos no tenían tele, cuando la cobertura en un puerto es no, no hay cobertura ahí, bueno, tú sabes que que las decisiones te las, bueno, las tienes que tomar tú y, y tienes que hacer caso de, de, de tú mismo, de lo, de lo que pienses tú e incluso hablar con los compañeros compartir lo que tú quieres hacer, pero yo creo que lo mejor es eh, la tranquilidad que te dan desde el coche es es muy importante, porque ellos ven la carrera de, de un sitio diferente a nosotros. Yo prefiero escuchar y si fallan, pues yo no he sido. <risa> eso es buena, eh. Al menos dices, oye, mira, yo te he hecho caso, al final te equivocaste, pues como mínimo te te libras del broncon, que eso ya no, es es. No pasa pero ya te digo, mejor mejor escuchar de lo que te dicen desde el coche. Cuando hay momentos que las patas ya van reventadas y tiesas y no queda ahí ni, ni un gramo más de nada eh, y que la cabeza también va tiesa, etc. Y seguro que en ese momento no hay tentaciones de tirar, de tirar la toalla, pero quizá ya no hay más para sacar. Ahí de dónde sacas eh, la fuerza para darle otro pedal, otro pedal, otro pedal y cómo te convences de seguir tirando para arriba cuando ya no queda nada. Para mí eso es la concentración. Esa concentración que estamos hablando de rodillo, pues si estás concentrado sí que es verdad que no tienes fuerza y te, te pones un punto de referencia adelante, si está una moto, si está un coche, si está tu rival, pues, o si vas escapado y vas a ganar la etapa, ¿no? Te, te tienes que buscar motivaciones pues, para llegar o perder en el, ¿cómo es? El, el menor tiempo posible. Y pero yo creo que son buscar motivaciones cuando estás al límite. El, todo el sacrificio de las horas de entreno, del vigilar la comida, del vigilar la bebida, de las concentraciones, de a veces tener que estar pues mucho tiempo lejos de tu tierra. No puedes estar en esas sillas y, y estás en Andorra, que es como exact, justo lo opuesto. ¿no? Bueno, a pesar de que ambos sitios son pequeñitos, ¿no? pero es justo lo opuesto. Frío, nieve, altura... Um, todo este sacrificio, no hay días que pienses qué locura. Esto no merece la pena, tío. No. Eh, eh, al final es un, para mí es un trabajo, bueno, para todos es un trabajo. Y, y al final, bueno, pues, sí que hay días que, que te cuesta, te cuesta entrenar y algunas veces, algunos días yo tengo cinco horas y la cabeza me dice que no, las fuerzas me, me dicen que no y hago tres y y del trabajo que tenía durante esas cinco, pues hago la mitad, ¿no? Llamo de entrenador, cuando he llegado a casa, tranquilamente, y se lo explico y me dice ningún problema. Descansamos un día, dos días, lo que necesitemos, y cuando estemos eh, otra vez a tope y con ganas, con motivación, pues... Eh, volvemos a entrenar fuerte. Pero para mí, yo estoy disfrutando de la vida que, que llevamos, o que llevo yo. Eh, hay una cosa que depende de cómo se mire, a veces es positivo y a veces uno lo, lo puede llegar a ver como negativo y creo que esto a los ciclistas y a muchos deportistas os pasa que es, claro, sois gente que vuestra pasión, vuestro hobby, aquello que os gusta se acaba convirtiendo en vuestra profesión, lo cual es una bendición por un lado, pero por el otro lado es guau. Wow. Eh, eh, eso que hacía para divertirme de repente ya se ha convertido en obligación, obligación, obligación, obligación, presión, presión, patros, uh, managers, carreras, prensa. Um, ¿En algún momento eso es agobiante? Yo me agobio mucho en carrera. Cuando hay periodistas y te ponen ahí a metros <risa> de la cara, dicen: Hostia, pero yo en casa. Oh, no, no. Normalmente no me agobio. Sí que hay días que piensas demasiado. Es verdad que ahora, durante la cuarentena, pues hay días que te vas a la cama y. y y dices, Enric, eh, olvida este día porque has pensado demasiado. Pero ya te digo, yo en carrera algunas veces me, me agobio con, con gente que se te pone muy, muy encima tuya o, o que te toca y no sé, son, son situaciones que, que no me gustan. Pero con todo otro, a mí, yo encantado, encantado. Oye, tú a la hora de entrenar estás uh, en Andorra. Así es. Pero a Andorra, eso sí que es ya completamente um, nacional ya, de internacional de todo el mundo, paraíso ciclista. ¿Cuántos ciclistas estáis ahí en Andorra? Oh, creo que 70 y pico, <risas> creo, ¿eh? No quiero equivocarme, pero de, del equipo somos bastantes, creo que somos 11 o 12 de equipo que estamos residiendo aquí y viviendo, y, y solimos salir siempre juntos, ¿no? Después, bueno, hay gente de otros equipos, eh, después está... Alej, que, que sale bastante con nosotros, algún preparador físico, no sé, hay mucha gente que siempre en la grupeta 6, 7, 8 nos, nos juntamos, ¿no? Oye, te iba a decir, Alej, si, si cuelga la moto y, y de repente en lugar de moto quiere seguir sobre dos ruedas pero en bici, hostia, ojo no. que igual tenéis ahí a un fichajazo, ¿eh? <risas> dile que no, dile que siga sí, con la moto y que, que no, es hay broma Sí que es verdad que, hostia le pone muchísimas ganas, se entrena muchísimo y hostia, anda, eh no es coña hay, hay días que dices hostia, está aquí nosotros vamos aquí sufriendo y aún está por aquí y además como es un poco cabroncete nos está, nos está viendo de nosotros, ¿no? detrás, pero bueno, siempre son... son buenos momentos de entreno que, que te alegran, te alegran. Este es un mensaje, lo digo a cámara, señor Eusebio Unzué, si está viendo este vídeo, que sepa que Aleix Espargaró eh, está listo para, si Enrique más en un momento dado flojea, ahí a, le va a dar duro. Eh, no, no es que hay te quiera que para... hacer la cama, Enrique eh, pero es que bueno, hay que tener alternativas. <risa> claro, siempre tiene que haber un plan B. Muy bien. Tú, Enric, muchas, muchas gracias de nuevo. Un placer. Eh, es una desgracia que estemos encerrados en casa, pero yo, mira, en cierto modo estoy contento porque estos días me es más fácil poder hablar con vosotros y me hace una ilusión tremenda conocer un poco más de primera mano cómo vivís este mundo tan jodido y tan bonito al mismo tiempo que es el del ciclismo profesional. Muchas gracias a vosotros y nada, que disfrutéis de esto que nos queda dentro de casa y, y llevarlo de, de la me mejor manera posible. Enric, tío ánimo, molta força a fotre-li fora el Movistar, a menjar-se'ls a tots i tant si és tour, com vuelta, com Jocs Olímpics, bueno, el, el que vingui, el que sigui. Candela a fons. Fe. Moltes gràcies, eh, tio, de veritat. Igualmente. Merci que pel teu bé. temps. Moltes gràcies i encantat de conèixer-te. Igualmente. gracias vagi Vigada. Gràcies, Vigada. jefe. Vigada. Fins, ara. Fins ara. Fins ara.